Ah, en primer lugar, agradecer a la Asociación Española de la Carretera la invitación a, a vos, a mi empresa, a participar hoy aquí. También, por supuesto, por la organización del evento junto con la Generalitat de Cataluña. Bien, vos, eh, eh, bueno, pues aparte de ser conocidos por electrodomésticos eh, y por herramientas eléctricas, pues lo más importante de nuestra empresa, dos terceras partes de la facturación, la hacemos eh, como fabricante de componentes. Y como fabricante de componentes, pues hemos sido pioneros en muchos de los sistemas de seguridad activa y pasiva, e incluso sistemas de asistencia a la conducción que hoy tenemos e implantados en la mayoría de los vehículos. En 1978, conjuntamente con los señores de, de Daimler, de Mercedes, eh, introdujimos el primer ABS en el mercado. En el año 1980, la primera unidad electrónica de control del airbag, eh, no extenderme con todas, eh, pero algunas sí me gusta resaltar, en 1995 también junto a Mercedes, el primer eh, control electrónico de estabilidad, el primer ESP, que hoy en día pues, es un salvavidas muy importante en todos nuestros coches. Y eh, hemos continuado innovando y desarrollando sistemas de asistencia a la conducción, como pueda ser la frenada predictiva automática de emergencia, el asistente de cambio de carril con radar de media distancia... Y seguimos eh, investigando y desarrollando en el camino hacia el vehículo automatizado. Aquí pueden ver eh, pues, un poco eh, todos los eh, componentes que, que fabricamos, eh, sensores, eh, sistemas para la actuación de frenos, eh, sistemas para seguridad activa, para asistencia al conductor, para seguridad pasiva. Y bueno pues además eh, se ha hablado de Gisada Moon, nosotros también aquí cerquita de Barcelona en Gisada Moon tenemos una, una fábrica que lo que hace son servofrenos eh, para vehículos y luego en Madrid también si hablamos de los sistemas de seguridad y de asistencia a la conducción tenemos otra fábrica de sensores de ultrasonido, los sensores de los sistemas de aparcamiento y también sensores eh, para los disparadores de, del airbag. Esta es la imagen de un coche actual con las tecnologías que pueden montar actualmente en cuanto a sistemas de seguridad activa, sistemas de seguridad pasiva y sistemas de asistencia a la conducción. Podemos ver que bueno, pues ya el coche incorpora una gran cantidad de componentes y si pensamos en lo que va a ser el vehículo automatizado, podemos imaginarnos que todos estos sensores y todas estas eh, centralitas eh, electrónicas van a ir aumentando con lo cual nos da una, una imagen ya de la complejidad de un vehículo actual y de un vehículo de, de, de un futuro muy cercano, de un futuro de aquí a unos años. Las megatendencias las mega que están ocurriendo en el mundo es lo que están acelerando y haciendo que el, el coche autónomo o el coche automatizado vaya a llegar y va a llegar más pronto de lo que, de lo que en un principio se pensaba. En primer lugar, la urbanización. Eh, se prevé que para el año 2050 el 70% de toda la población viva en las ciudades, se proliferan las megaciudades, con lo cual las eh, soluciones para transporte alternativo y de movilidad tienen también que eh, desarrollarse de una forma diferente a la que han tenido actualmente. En cuanto a la energía y el clima, se prevé que para el año 2035 aumente un 30% el uso de la energía, con lo cual pues, tenemos que desarrollar soluciones energéticamente eficientes y, por supuesto, que protejan el medio ambiente. La demografía. Se pues, está produciendo un envejecimiento de la población. Prevemos que de, para el año 2030 la media de edad mundial haya aumentado en unos cuatro años. Y eso lo estamos viendo. El sector de población de más de 65 años está creciendo un 50% más rápido de lo que lo hace otros, eh, el, el sector global eh, de la población. La seguridad, ha hablado antes eh, Juan José Arriola de la DGT. 9 de cada 10 accidentes se deben al error humano. Y, por supuesto, desde Naciones Unidas eh, son, ha sido consciente de esto. En el 2011 surgió un, un proyecto... Eh, un plan a 10 años con el objetivo de reducir a la mitad el número de hasta el 2020 el número de, de fallecidos en accidentes de tráfico esto supondría pues 5 millones menos de muertos en todo el mundo lo cual creo que es una cifra realmente escandalosa nuevos actores que entran eh, sobre todo en, en, en el tema de la automoción en la industria automovilística eh, empresas tecnológicas, que no tienen esa experiencia como podemos tener de fabricantes que estamos aquí eh, entre componentes eh, como es el caso de Bosch o de, o de automóviles como Volvo y SEAT, pero que han visto, pues sí si tienen esa experiencia en cuanto al desarrollo del software y han visto una gran oportunidad de negocio. Y por supuesto, creo que se ha hablado también eh, en una mesa anterior los nuevos conceptos en cuanto a la movilidad. Hoy en día ya la propiedad de tener la propiedad del vehículo empieza a no ser algo tan importante como las generaciones anteriores. Por todo esto se está produciendo este cambio de enfoque. Es decir, fabricantes de automóviles y de componentes estamos trabajando en, en la investigación y en el desarrollo del vehículo automatizado pero también las empresas tecnológicas, las empresas de IT. Aquí podemos ver una imagen de bueno, pues todas las eh, compañías que están operando en Silicon Valley y que están desarrollando y probando la, la conducción automatizada. Y es que se está produciendo ese cambio. Ya, no nos podemos olvidar de la mecánica, pero cada vez gana más importancia el desarrollo del software y los algoritmos. Que A modo de ejemplo, pues en Bosch durante el año pasado se contrataron 14.000 ingenieros de software, lo cual bueno, pues es... En todo el mundo lo cual es una cifra que demuestra la importancia que se le está dando eh, en la empresa a todo el tema de la, del Internet of Things, vehículo automatizado, conectividad, etc. ¿Cuál es la hoja de ruta de voz para llegar a la conducción automatizada? Pues nosotros vemos que va a llegar como una evolución a partir de los sistemas ADAS, los sistemas de asistencia a la conducción actual. En primer lugar, en el aparcamiento. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar son velocidades bajas, son situaciones sencillas de conducción y además no existe, en este caso eh, limitaciones legislativas ya que bueno, el reglamento de R79 de la UNCP permite la, la conducción eh, automatizada de la dirección hasta una velocidad de 10 km por hora. En segundo lugar, como digo, llegará en situaciones también de velocidad baja como pueden ser los atascos un piloto automático para atascos, que proveemos que pueda estar lista la tecnología a partir del año que viene, en el cual sea capaz pues, no solo de acelerar y frenar, sino también de realizar cambios de, de carril por sí mismo. Y eh, posteriormente a velocidades altas y una situación relativamente sencilla es la conducción en autopistas y el piloto automático para autopistas proveemos que llegará en el año 2020. Y finalmente llegará el piloto automático para la conducción urbana. Y aquí eh, las fechas pues van a diferir un poco. ¿Por qué? Porque vemos diferentes estrategias. Diferentes estrategias de diferentes eh, actores en el mercado. En primer lugar, vemos el tema de las flotas de vehículos. Las flotas de vehículos, su objetivo es una entrada rápida en el mercado y no tanto centrado en el tema del, de coste, porque su objetivo es reemplazar al conductor y maximizar las horas de servicio que puedan ofrecer. Aquí hablo pues, de empresas como puede ser Google, como puede ser eh, eh, Google Uber, eh, empresas de transporte, etc. Y en este caso, pues puede ser unas determinadas flotas de vehículo en la cual adquiran un set completo con todos los sensores, toda la tecnología para la conducción automatizada, sin tener esa necesidad de reducción de coste. Otra es una estrategia, pues vemos. Que pueden ser empresas como pueda ser un Tesla, empresas disruptivas que quieren entrar con nuevos conceptos de tecnologías, con un coche electrificado, conectado y automatizado y además entrar prematuramente en el mercado con actualizaciones de software eh, over the air, igual que tenemos en los móviles, que se puede ir actualizando durante la noche, etc. Y finalmente lo que sería pues la, las marcas de automóviles eh, tradicionales que utilizaremos componentes o se utilizarán componentes de producción en serie y aquí sí el coste será importante porque el coche automatizado encarece el, coche, el, el, coche de, eh, el coste de un vehículo y aquí pues, la introducción será más gradual dentro del mercado en este primer caso que decía pues quizá las empresas eh, de eh, las empresas de, como un Uber, como un Google, etcétera, de flotas, pues quizás sí para ese año 2021 puedan empezar a operar con coches completamente automatizados. ¿Y cuáles son las claves del éxito o los retos que desde vos vemos para, para la introducción del vehículo automatizado? En primer lugar, la legislación. Es necesario un estándar a nivel global. Eh, cambiar Convención de Viena a nivel mundial, creo que España en este sentido estamos eh, bastante bien porque no fuimos firmantes en su momento, pero sí, eh, por ejemplo, el reglamento el R79 de la UNCEP tiene que ser modificado para que se permita la conducción automatizada a velocidades superiores a los 10 km por hora. Seguridad, pues protección contra ataques externos, ataques de hackers, eh, e incluso seguridad contra propios fallos que, que pudiera tener el, el sistema la visión 360 grados, sensores robustos que den una visión de 360 grados alrededor del vehículo y fiable en cada momento, aquí hablamos de combinación de sensores, tanto de sensores de ultrasonido, radares de larga y media distancia, cámaras de vídeo mono y estéreo y también el LIDAR. También será muy importante la, que, el, que el conductor confíe en la conducción automatizada, por lo tanto aquí muy importante será el interfaz hombre-máquina, y en este caso el vehículo en un principio deberá de informar con antelación y de manera clara al conductor qué es lo que va a hacer en cada momento, es decir, si va a cambiar de carril, si va a adelantar a otro vehículo porque de esa manera el conductor empezará a confiar en el, en el sistema y además en el caso de que tenga que traspasar en la conducción manual también deberá de comunicárselo con antelación. Otro tema importante la localización. Hoy en día los mapas digitales no son tan precisos como para permitir una conducción automatizada, principalmente en el área urbana. Por ejemplo, si estamos hablando de la circulación en autopistas, la precisión longitudinal no tiene por qué ser tan, tan precisa, porque normalmente las distancias de seguridad suelen ser de metros, si sí la lateral porque nos tiene que permitir mantener el vehículo en nuestro carril. Pero en, la, en el entorno de la ciudad sí que la precisión debe de ser de centímetros. ¿Por qué? Pues porque las distancias entre coches son pequeños y además tenemos motos adelantándonos por un lado, bicicletas por el otro y las distancias, pues como todos sabéis, son muchas veces de, de centímetros y a veces de, de hasta milímetros. En cuanto a la arquitectura, pues principalmente redundancia en los sensores y redundancia en sistemas claves, como puedan ser los frenos o como pueda ser la dirección, es decir, si falla... Eh, o, eh, el frenado normal, tenemos que tener un sistema redundante que permita al coche detenerse en cualquier momento. Y la inteligencia, el sistema debe ser capaz de interpretar la situación, planificar, tomar la decisión, además tiene que ser la decisión correcta en cada momento y ejecutarla. Relativo a los sensores, bueno, pues todavía hay, tenemos retos y situaciones complejas de conducción. Aquí vemos algunos ejemplos, objetos reflectantes eh, inusuales que pueden confundir a los sensores de imagen como el camión que vemos eh, arriba a la, a la izquierda o este camión con viga. Son objetos inusuales pero con grandes espacios libres que a veces el sensor no es capaz de identificar. Las entradas a los puentes y a los túneles también pueden ser, eh, pueden afectar a sensores de imagen y de radar o incluso pues, el sol bajo, que puede, igual que nos deslumbra a las personas, también puede deslumbrar a los sensores. En todo eso hay que seguir trabajando para evitar este tipo de situaciones. Y por eso ninguna tecnología de detección individual es suficiente para manejar todo este tipo de situaciones. Y ahora estamos empezando ya, a, a todo, nosotros llevamos probando el, el, el coche automatizado durante varios años, en Alemania, en Estados Unidos, en Japón y ahora lo que queremos es empezar a dotarle de inteligencia artificial y bueno tenemos un proyecto de aquí a 2020 invertir pues 300 millones de euros en inteligencia artificial y el objetivo es que los coches sean capaces a través de, de los ordenadores de interpretar las lecturas que hacen los sensores y hacer predicciones en el comportamiento de los otros usuarios de la carretera y todo esto se va a, a conseguir a través del aprendizaje el coche irá según va conduciendo el ordenador irá almacenando todas esas experiencias de conducción para, eh, con el objetivo eso de interpretar y anticiparse a cualquier situación que pueda ocurrir. Requerimientos a las infraestructuras, pues, en primer lugar la comunicación, y aquí en la comunicación pues eh, la red 5G eh, es algo que vemos como fundamental, tener internet en tiempo real, un ancho de banda suficiente para todo el intercambio de datos que se va a producir entre coches, entre coches e infraestructura, etcétera y por supuesto una cobertura global, si estamos conduciendo de manera automatizada y nos vamos a un pueblo de perdido de Guadalajara y nos quedamos sin cobertura eh, móvil, pues no vamos a poder conducir en manera automatizada. A la carretera, pues yo ya no voy a entrar en el tema que, que, que hemos estado hablando antes, yo entro más ya en, en, en lo real, en lo que tenemos ahora, y una correcta señalización horizontal, que estén bien pintadas las carreteras, creo que es algo fundamental. Y por supuesto la señalización, no, no podemos permitirnos una, una imagen como la, que, como la que he puesto porque probablemente los sensores pues, no serán capaces de interpretar todas esas señales juntas. En fin, el, el coche se va a convertir en el tercer espacio vital después de la casa y después del trabajo y como tal pues, eh, nos va a permitir una conectividad también incluso con nuestro hogar inteligente, nos va a permitir una conectividad con la ciudad inteligente, podremos salir de trabajar y que automáticamente a través del sistema de navegación el coche detecte que nos dirigimos a casa, nos pueda pues, encender las luces, encender la calefacción, eh, ponerlo en la lavadora o incluso pues, mandarnos una imagen de la nevera por ver si nos hace falta leche o huevos. Y eso lo digo porque como también trabajamos tema de electrodomésticos y de climatización, pues tengo que meter un poquito la cuña, la cuña comercial. <risa> Bien, eh, la conducción automatizada creo que va a llegar eh, va a llegar seguro. ¿Por qué? Pues porque presenta una serie de beneficios sociales importantes. En primer lugar, menores atascos y menor tiempo de espera en intersecciones y en semáforos. Y esto hay estudios que calculan una mejora del hasta el 80% en el flujo del tráfico. Esto, por supuesto, supone ahorro de combustible. Pues estamos hablando de un 8-13% y por supuesto también de las emisiones contaminantes, ganancia en productividad, pues aproximadamente la hora que pasamos en el coche eh, conduciendo, pues lo podemos utilizar para, para otras cosas. La democratización de la, demo, de la movilidad, esto es muy importante, la población, como decía anteriormente, cada vez se hace más mayor, eh, entonces esto va a permitir que gente que ve reducida sus capacidades o sus, sus aptitudes para conducir pueda seguir siendo móvil, o sea, puede seguir desplazándose en su vehículo o incluso gente joven que todavía no, ha tenido, que no tiene el carne de conducir. Y, por supuesto, eh, lo más importante, y estando aquí la EGT, hay que decirlo, la mejora en la seguridad vial. 90% de los accidentes se atribuyen al error humano y hay estudios eh, que hablan en Alemania que se podría reducir casi en una tercera parte el número de accidentes de tráfico. Por lo tanto, en vos, como vemos el futuro de la movilidad? Pues la movilidad la vemos conectada, automatizada, electrificada y también multimodal. Pues muchas gracias por la atención. Muchas.